Y yo te pregunto, Antonio López Gajete, ¿con qué palabras resumirías el proyecto de tu concejalía de medio ambiente? La palabra sería relevancia, digamos relevancia la que no ha tenido en estas dos legislaturas anteriores esta concejalía. Hay que tener en cuenta que la conservación, la protección y la restauración del medio ambiente es ...salud y bienestar para todas las personas. Por ello, vamos a darle esa notoriedad y relevancia a esta concejalía ...que es completamente transversal, porque influye en muchísimos aspectos... ...de la calidad de nuestro pueblo. Para ello tenemos una serie de propuestas. La primera, claramente, es crear el Consejo de Medio Ambiente en la cual pues, estarían todas aquellas personas interesadas y también las asociaciones, con un papel fundamental y esencial del cual hasta ahora no han tenido. La segunda sería el acuífero de Coín, es decir, declarar un perímetro de protección para nuestro acuífero de Coín, que es quizás uno de nuestros mayores tesoros, Salirnos de la depuradora mancomunada que se va a hacer en Pizarra exigiendo que la partida económica que se va a dar, devenga hacia el sistema de depuración de COIN. Para ello, con ello, proyectar y ejecutar unas, un sistema de depuradoras verdes, con un mínimo coste de bombeo. Y la tercera sería las canteras. Primero, revertir la ampliación de las 70 hectáreas, que ahora mismo están aprobadas. Segundo, tener un plan en una serie de fases que llevara al cierre de las canteras en Coín.